...el Gobierno de Navarra... ...a través del Instituto Navarro del Deporte... ...presenta... ...la Oficina de Mediación Deportiva... ...si eres deportista... ...perteneces al Estamento Arbitral... ...entrenador o entrenadora... ...o cualquier persona relacionada con el ámbito deportivo... ...y quieres pedir información conocer protocolos, solicitar ayuda de mediación o realizar formación en valores, acude a nuestra oficina de mediación deportiva. La oficina de mediación deportiva es un servicio gratuito del Instituto Navarro del Deporte, donde te ayudarán en un espacio de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad. en la vida como en el deporte.